Hola a todos. En este video voy a hacer una explicación del evento que ocurrió el 24 de junio del 2020, y ocasionó un apagón en cinco departamentos de la costa caribe colombiana. Soy Juan Ramón Camarillo Peñaranda y soy ingeniero electricista. Antes de seguir, los invito a que se suscriban al canal y vean los videos que tengo publicados. Publico temas de ingeniería eléctrica y algunas explicaciones del uso eficiente de la energía. Según la información oficial que anunció el Ministerio de Minas, Transelca, que es la operadora de la subestación donde ocurrió el evento, y la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional de Colombia, el evento comenzó con una falla en un transformador de corriente. La falla en este transformador hizo que la protección principal no operara y en su lugar actuara la protección de respaldo. Antes de seguir, ¿qué es un transformador de corriente? Un transformador de corriente es un dispositivo eléctrico que mide la corriente en un circuito y la convierte en un valor bajo, de tal forma que pueda ser manejado por los dispositivos de protección y control. El propósito del transformador de corriente es aislar eléctricamente los equipos de alta tensión para que los operarios y los equipos puedan trabajar con niveles seguros de tensión y corriente. Ahora, ¿qué es una protección? Las protecciones son la última línea de defensa del sistema eléctrico. Son las encargadas de detectar condiciones anormales, y tomar las acciones necesarias para que esas condiciones anormales afecten lo menos posible al sistema. Piensen en las protecciones como los bomberos del sistema. En condiciones normales no hacen nada, cuando hay un evento, un incendio, para seguir con el ejemplo, los bomberos, es decir, las protecciones, toman las acciones necesarias para que el incendio no aumente. ¿Cómo funciona una protección? Una protección actúa con base en mediciones de variables provenientes del entorno, estas variables son principalmente eléctricas, como son tensiones, corrientes y frecuencia del sistema. Las corrientes y tensiones son provistas por los transformadores de tensión y de corriente. Las protecciones también pueden recibir otras variables mecánicas como son la temperatura ambiente, temperatura de operación, presión en algún elemento y demás. Entonces la protección se hace en conjunto con varios equipos del sistema. ¿Por qué son importantes los transformadores de medida? En este caso los transformadores de corriente. Los transformadores son los ojos del sistema de protecciones. Sin el transformador de corriente es imposible saber con exactitud qué está pasando en el sistema. Por lo tanto, la falla que ocurrió en el sistema no pudo ser vista por la protección. En este caso decimos que la protección principal no pudo operar, tal como dijo la ministra en la rueda de prensa. Por lo tanto, tuvo que actuar la protección de respaldo. Aquí hay que explicar también qué es eso de protección principal y de respaldo. La protección principal es la encargada de operar para eventos dentro de su zona. Es la protección que está eléctricamente más cercana al lugar del evento. Por lo tanto, es la primera en operar. En este caso la protección principal no pudo ver el evento, dado que el transformador de corriente no estaba funcionando correctamente. Por lo tanto, la protección principal no pudo operar. En este caso, tiene que operar la protección de respaldo. Las protecciones de respaldo están programadas para que operen en un tiempo mayor al tiempo de la protección principal. De hecho, solo operan cuando la protección principal no lo hace. Las protecciones principales están programadas para operar de forma instantánea. Para efectos de un sistema eléctrico, instantáneo es en menos de un ciclo de la frecuencia de operación del sistema. Para que tengan una idea, un ciclo de la frecuencia del sistema es un tiempo diez veces más pequeño de lo que tarda un parpadeo de una persona. La protección de respaldo entonces actúa en un tiempo mayor, que depende de estudios de estabilidad. Típicamente opera entre 15 y 20 ciclos, que ya vienen siendo uno o dos parpadeos. De tal forma que cuando la protección de respaldo actúa ya el evento aumentó, y por lo tanto ya puede haber una afectación en el sistema. Ahora hablemos un poco de estabilidad. Según dijo la directora de XM en la rueda de prensa, en el momento del evento la demanda de potencia de los departamentos afectados era de 1.900 megavatios de los cuales 700 megavatios estaban siendo alimentados por generadores locales. En este punto el sistema estaba operando en un estado de equilibrio. Cuando ocurre la falla, lo primero que pasa es que se desconecta la subestación de Sabana Larga, que es donde se conecta la central térmica más grande de Colombia. Esa potencia perdida deja de suplir muchas cargas. Esto hizo que el sistema se desequilibrara y generara un efecto dominó. Para que el sistema pudiera seguir operando, las protecciones de otros puntos del sistema tuvieron que intervenir. La operación de esas protecciones aisló los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, César y La Guajira, de tal forma que el resto del sistema pudo seguir operando. El evento pudo haber sido peor y generar un apagón nacional, lo cual afortunadamente no ocurrió. Para terminar, les comparto mi análisis del evento con la información disponible. La ministra dijo que el evento era impredecible. Eso en general es cierto, pero en este caso el evento se debió a una falla en un equipo. Este evento sí es predecible. Esas fallas se evitan haciendo un correcto mantenimiento a los equipos. También se dijo que es un evento aislado. Y es cierto. No todos los días pasa que se dañe un transformador de corriente. Se dijo, sobre todo algunos políticos, que el evento evidenciaba que la infraestructura eléctrica de la costa es deficiente. Esto no necesariamente es cierto. En la rueda de prensa de igual forma la ministra mencionó algunos proyectos de refuerzo que están siendo construidos y algunos que están planeados. Me parece que el apagón se dio más por una mala coordinación de protecciones que por problemas de infraestructura. ¿Es una deficiencia de la ingeniería colombiana? En parte. El último apagón en Colombia fue hace 13 años. En esa ocasión fue un apagón en toda Colombia, en este caso fue solo una región y el restablecimiento del servicio se dio relativamente rápido, dentro de los protocolos que tiene XM para estas situaciones. Por esta razón pienso que la actuación de la ingeniería colombiana fue correcta. ¿La culpa es de Electricaribe? La respuesta es un no rotundo. El evento ocurrió en una subestación de Transelca, que es la filial de ISA en la costa. La operación de las líneas de 500 kilovoltios es hecho por ISA, por lo tanto, en esta ocasión Electricaribe queda disculpada. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Los invito a que lo compartan, le den me gusta si les fue útil y que se suscriban al canal. Hasta la próxima.